Estrella, alta y cansada, la, la actriz y locutora dominicana Joni Estrella exclamó que está harta de la situación actual en el país y que no puede esperar para salir de aquí. La comunicadora condenó el manejo de los impuestos, denunciando que estos siguen aumentando y que no se ha hecho nada con ellos. Expresó el su enojo acerca de la pobre seguridad nacional y que teme de que nadie le pueda garantizar su protección ni a ella ni a su hija. Tenemos por ahí el videito, vamos a ver muchachos si nos lo ponen ahí, el desahogo de Johnny Estrella, en medio de una entrevista con el senador Rogelio Genao de La Vega, que en estos días se destapó diciendo que no era violación, si era entre parejas. Sí, es animal. <ríe> vamos a ver La si está por pregunta. ahí el video, muchachos. Eh. Okay absolutamente nada y tenemos años y años en lo mismo tengo que pagar la educación de mi hija carísima tengo que tener un seguro médico, una clínica tengo que tener un bendito inversor porque la luz se va las calles un desastre no hay seguridad, nos están matando en la calle entonces tenemos que asumir la seguridad tenemos que asumir la energía eléctrica tenemos que asumir la salud y tenemos que asumir la educación porque todo es un tollo y es un disparate y uno tiene que cada vez le están cortando más del cheque y más del cheque y ustedes quieren que uno sea digno y que uno sea pobre también, empujando a la sociedad a que haga lo mal hecho, a que venda, que las mujeres se... a que delincan. Eso es lo que está pasando de verdad. Yo particularmente, yo estoy cansada de pagar unos benditos impuestos, un país que no me devuelve absolutamente nada, ni le garantiza nada a mi hija, ni físicamente, ni de educación, ni de nada. Yo estoy muy cansada. Y honestamente, yo estoy loca por irme de este bendito país. Estoy muy harta de pagar impuestos. Ah, jol, que ahora fue que tú despertaste y de despertó. eso. despertó. Pues tenía 20 años en eso. Y despertó ahora. Ay, ahora se siente harta ella. <risa> pues ya no duró 20 años harta. No, no, hey, no, acuérdate que ella estaba por Y se fue con la cosa del Pueblo. Pero escúchame, 20 años que duró el PLD, ella no se hartó. <risa> ¿Qué pasó ahí, Villalona? Ah. <risa> Qué raro que viene a hartarse ahora. ¿Eh? Botella, botella. Okay. Explícame. Yo ya yo no, te entendí, Yo no sabía nada. Pásame no, no Yo tía. no sabía que ella era funcionaria yeah. de gobierno pasado. Está okay. bien. <ríe> Joni está cansada de los hoyos que nacieron ahora en este gobierno. Mm -hmm. Los hoyos. Eh, de, las de la imprudencia, de, de, de, de, de la, la inseguridad Ahora, ahora, ahora es que se está atracando aquí. Es que Señores, hay este? que tener dos de frente, Joni. Una mujer tan elegante. Eh, una mujer tan preparada, inteligente, cosa, sí. que le ¿Yeste? cae bien a, la, a todas las personas. Por favor, mi amor, eh, no te exprese así. Porque tú tenías 20 años, calladita. ¿Y este? ¿Eh? ¿20 <risa> años, familia, que no decía nada? No, yo no sabía nada. yo. ¡Guau! Wow. Ahora nacieron los hoyos. Los hoyos de Honey. <risa> ¿Eh? Los <risa> impuestos de Honey. La inseguridad de <risa> Honey. honey. Eh, entonces no podemos así. Debemos ser claros. Si sí está, uh -huh. se está trabajando para arreglar eso, porque 20 años de un gobierno robando, eh, alterando cuentas, alterando eh, empleos, que no, mil y pico en cada institución claro. de personas en botella, entonces dejaron un esqueleto de país. A un año bien estamos. Claro. Bienvenida, Joni, a lo que pasamos durante uh -huh. años y tú ahora. <risa> <risa> no, oculto. como Ay, que no te quedó. Sí, así también veo también ahora también una talla Ingrid Jorge, que cobraba 325 mil ¿sí? de botella, casi medio millón de botellas. Y ahora ah, estuve atacando al gobierno, que, que lo impuesto. Ah, ¿Y yeah. qué pasaba? Como dice el neto, no, eso 20 años. ¿Qué eh. fue ahora que nacieron los hoyos? <risa> Señores, no, República Ingrid Dominicana, un, nacen los hoyos, los hoyos de Oni. No, oh, sí, no, mi amor. Se puede eh, eh, criticar la inseguridad, tú ves. Sí. Pero ya se está trabajando una reforma policial, todos al paz ¿Entiendes? Pero eso le quedó como medio raro a Joni. Una mujer tan preparada, una señorita tan admirable. ¿eh? Sí. Hablarte con tu líder de la fuerza de pollo, <risa> para que te oriente mejor. <risa> en, <risa> te oriente en cuanto lo El ¡Líder! Sí, que te oriente un <risa> poco. Escúchame de nuevo. Eso es verdad, porque realmente... Ella como que se desahoga por una manera algo. Me decía en el restaurante, lo bueno pasado, ya no salía. Nada más salía cuando tú lo vi en la camioneta con Lionel, con Danilo, con fulanita, con fulanito. Entonces, ahora que ella ya no está en ese movimiento, que ya no está... Verdad, aguardándolo de ella, ahora ella se está dando cuenta de la realidad, la triste realidad en la cual hemos vivido cada uno de nosotros Y personas fuera de lo político y que hemos estado atravesando, o sea, ahora que ella está y ve y dice Y ve que está en el hoyo, como dicen esto, pues entonces a ver, no, quiere la que mi hija ¿Por qué todos lo pagan con los hijos? De una vez, pues y victimizan a los hijos, porque si tú te quieres y vete, mi amor Cuánto quisiéramos irnos, pero estamos estancados en el campo y no podemos irnos, porque están cerrados los consulados. Y lo hemos estado aguantando durante varios años, pero lamentablemente no te queda, mi amor. No sí, yo queda. creo que Joni hace tiempo debió si ella tenía ese desahogo por dentro, en el gobierno <risa> pasado ella debió de hacerlo, de hacerlo. Y o, que ella es una mujer madura, una mujer seria que sabe, claro. está hablando durante mucho tiempo y sabe lo que se mueve. Y nadie y sabe todo lo que pasó en el gobierno pasado y todos los que hubieron para ella entonces venía a decir a que no se Serio suena. se murió hace tiempo